Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí es Serio Games y este es un momento importantísimo para mí. Eh, vamos a ponerme el personajito. Vamos a hacer mis primeros gachapón. Ay, viene un perrito, a acompañar el perrito. Eh, entonces voy a darle F3, voy a hacerlo desde la PC. Y aquí tenemos el gachapón de Noel, tenemos el de Venti y tenemos el de eh, Jim. Entonces eh, lo que voy a hacer es Primero hacer este de Noel No sé si lo van a dar Luego Dice Gachapón, recomendado para principiantes Pide tus primeros 10 deseos Con un descuento del 20% Además obtendrás a Noel De forma garantizada O sea, está garantizada Vamos a ver Uf. Ok, sabemos que tenemos una Noel Fija eh, Por ahí vi unos truquitos del Gachapón. Pero bueno Vamos a hacer una tirada de Noel, una tirada aquí y otra tirada en este de Jin, a ver qué pasa. Vamos a ver, cruzamos los dedos, a ver qué pasa. 3, 2, 1, ya. Bueno, ahí está la primera. Bueno, tenemos armas de 3 estrellas. Una espada vacilona por ahí. Otra espada. Aquí un tirachinas. ¡Oh, Bennett. Oh, nos dieron un personaje. El tipo de fuego. Y Noel. Oh, eso está. Eso está genial. Nos dieron a Bennett y a Noel. Bueno, parece que no nos fue tan mala. ¿eh? Genial Y nos dieron polvo estelar sin dueño Este polvito estelar lo podemos usar luego Ahora Puedo jugármela aquí Y pulsear a Alguno de estos 10 deseos cada, Con cada 10 deseos obtendrás al menos Un objeto de 4 Estrellas o superior Garantizado Puede ser una espada o lo que sea Yo creo que voy a jugármela 10 deseos aquí Vamos a ver qué pasa. 3, 2, 1, ya, se fue. Que salga algo bueno, por favor, que salga algo bueno. Bueno, un arma. Tenemos el garrote ese de tres estrellas. Una hoja fría. Una bola negra. Tira chinas. Espada Surcacielos. Bueno. Una guía mágica. Bueno, por lo menos ahí va Polvo Estelar. Orbe Esmeralda. Y a Jinchiu. Jinchiu. Ok. Bueno, de algo es algo. Ese personaje ahí. Basilón. Yo quería alguno de estos dos. Pero bueno. Ahora vamos con el de Venti. 3, 2, 1, ya. Vamos a ver si nos sale Venti. Ahí se ve que viene algo bueno, pero no nos garantiza que sea él. Así que no me hago ilusiones, puede que sea un arma. Ok. Espada surcacielos, otra de esas. Espada del alma. Lorbe de esmeralda. Eso ya no salió. Cuentos de cazadores de dragones. Ok. ¡Bien! ¡No salió Fisher. Bien. Bueno, y hay personajitos interesantes. Muy bien, ya no me quedan deseos por aquí. Vamos a ver un momento, a echar un vistazo a esos personajes nuevos. Ok, eh, Tenemos a este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Está interesante, Vamos a la info. Dice... Eh, cumpleaños, El Gremio Aventureros, es un Pyro. Ok. De la Brigada Benny, es un caso especial de Gremio Aventureros. Ok. Ahí tenemos a Milisa querida que yo creo que va a ser sustituida. Tenemos a Noel. Es una chica geo. Dicen que es muy buena tanque. Muy bien. Después tenemos a Fischl. Tenemos a Fischl que es la princesa del juicio. Ok. Y está este, este tipo. Todos los comerciantes del el joven maestro del gremio, Feiyun, no sé qué, si sí es un tipo, no sé, es como extraño, el hermano mayor de Shinshu, quien no sé qué, sin embargo, con la voz, por la voz lo sí, sí, un, un vamos a ver, a llevar, quiero probarlos, Vamos a probar los personajes. ¿Cómo, ¿Cómo era para elegirlos? Para elegir mi team. Ok. Uh -huh. Ay, mi Noel. Yo creo que la voy a cambiar por esta. Y... Eh, Vamos a ver, bueno. Amber se queda. O no, o se va. Bueno, no sé, ya lo decidiré luego. Creo que voy a ver si puedo hacer otra tirada, ¿saben? Vamos a ver. Creo que puedo venir acá. ajustes del equipo. Ah, aquí es donde escojo. Ajustar miembros. Entonces puedo elegir a... Ah, sí, es cierto. Ella está explorando. Solo pueden haber cuatro miembros. Quiero ver cómo me funciona. Mm. ¿Puedo quitar a este? <risa> Vamos a llevar este. Y estos. este tipo de agua. Bueno, podría funcionarme, pero... De momento quiero ver... Mm. Qué difícil deshacerme de Amber. No creo que lo haga. Vamos a ver qué hace ella. Bueno, sube es ese pájaro, que por cierto está durando muchísimo en el terreno de batalla. Su ataque. Vamos a ver cargado. Flecha cargada, muy bien. Ahora Bennett. Ok, hace un corte normal. Y aquí tenemos un corte Pyro. Hmm, interesante, podría funcionarme. Después tenemos a Noel. Que ella es una tanque. Ajá. Ya veo por qué. Tenemos ese escudazo ahí que nos va a servir un montón. Muy bien. Nos queda un tipillo ahí, el de agua. Que no sé. No. No me convence mucho la verdad Pero Vamos a ponerlo aquí Bien Y veamos que también puede resultar oh. Bueno ese, ese ataque Podría funcionar muy bien ¿sabes? Pero tarda demasiado Tarda demasiado en cargar Igual es un spatching. Ok. Veamos si puedo hacer un negocio aquí extraño. Tal vez en algún momento termine comprando esto, no lo sé. Aquí podemos cambiar por destino entrelazado. Y por un encuentro del destino. ¿Puedo ajustar? Puedo ajustar unos 5 para un tiro más. Ay, no puse atención. No puse atención en, en cuál posición salió. Porque eh, viéndolo bien, podría jugármela. Ay, no recuerdo en qué posición salió. Bueno, no importa. Vamos a comprar esto. Ya tenemos más encuentros del destino. Y destinos entrelazados... Podría comprar estos Creo que sí puedo Muy bien Vamos otra vez A hacer otra tirada Entonces vamos a gachapón Y vamos a probar acá 1 dos, tres Se fue Vamos que salga algo bueno por favor salga algo bueno, y tenemos otro arco, otra espada, una hoja fría, el garrote este, mm. más cositas, más armas de tres estrellas, yo que hay okay, mucha gente que hace re-roll, wow, la espada del tiempo Bueno La verdad es que no me quejo No me quejo Esa espada se ve interesante Y ahora vamos a pedir aquí A ver si sale 20 Vamos Bueno por lo menos me salió una espada buena ahí ¡Diluc! ¡Oh! ¡No salió Diluc! Bueno, creo que aquel tipo de fuego no, no duró demasiado en el equipo. Xian Bueno, ya, ya la tenemos. Creo que ahora sí armamos un equipo bien bonito bien bien bonito me hubiera gustado Jim me hubiera gustado muchísimo tener a Jim pero no me quejo ahora tenemos un Diluc entonces vamos a quitar estos y vamos a poner a Diluc después creo que tendré a a mi personaje este luego hmm, amber ya no ya no será tan necesaria ahí no sé si el tipo este de hiero todavía lo manejo qué difícil bueno Diluc está ella y tenemos fuego pyro aquí podemos hacer buenas combinaciones con este de agua saben ella es fuego también. No sé, qué difícil decisión. Ah, no. Ya aquí está. Aquí hacemos un jueguito ahí. Qué bueno. Y de Deluc tiene una E. Bastante fuerte ahí. Excelente. Yo creo que podemos hacer una, una tirada más. Vamos a ver aquí en la tienda. Aquí está el negocio de esto. No sé si puedo conseguir destinos entrelazados. ¿Intentar conseguir a Venti? ¿O intentar conseguir a... Jim De hecho, no sé si preferiría tener a Jim que a Venti. Qué difícil, qué difícil Canjear polvo estelar No tengo dinero hmm. Ah, bueno, esto lo puedo canjear Bueno, vamos a canjear aquí. Y vamos a canjear aquí. Ok, ahora aquí. Bueno, no sé qué he hecho. Comprar con protogemas. Creo que puedo comprar ¿Cuántas protogemas tengo? Hmm. Veamos cuánto, cuántas tiradas me quedan aquí Porque ya no me acuerdo uh -huh. ¿Puedo, puedo intentar Bueno, ya hay que con 20 Y no voy a lograr tener los 10 deseos, y me interesa el de Jin, de por sí ya tengo personajes interesantes, vamos a conseguir Kangas Paimon, esto ya vale dinero de verdad, creo que voy a intentar conseguir a Jin. Y ya con eso estaría más que feliz. Aunque al final no sé cómo voy a distribuir el equipo. Muy bien. Vamos a hacer la tirada. Vamos, que salga algo bueno, que salga algo bueno, por favor. Eso fijo es un arma. Bueno, aunque sea un arma, me sirve para los personajes que tenemos ahí. Por ejemplo, aquella espada fuerte ya sé a quién se la voy a dar. Ok. Oh Ningwang. Ay, ¡Oh, no lo puedo creer. ¡Qué genial! ¡Qué genial, qué genial! No imaginé que me fuera a salir ella Bueno Ahora vamos a apreciar ese personaje No lo puedo creer Me salió Ningwan Y ella es Geo Vamos a ver Creo que ahí mm, No, espérate Vamos a ponerla a ella. Wow. Me encanta. Y ella hace... Y hace un muro. Está genial. El personaje está súper bonito. Muy bien. Muy, muy bien y ahora me dieron más protogemas ya sea que puedo intentar para venti puedo comprar una lo intento, valdrá la pena ok hmm. Polvo estelar o canjear por estos dos muy bien. Y ahora sí, ya no tengo nada, nada de nada. Bueno, vamos a hacer el último, el último gachapón. Vamos a por 20, a ver qué tal. Arco sin gracia y nos dieron polvo estelar muy bien. Una espada toda sin gracia también. Apuesto que esto será otra espada. Bueno, nos quedan dos. Todo esto de dragones y el último, ah. <risa> bueno, para algo nos servirá y listo. Esos son todos nuestros gachapón. Aunque ¿Puedo? creo que puedo conseguir otra tirada. Vamos a ver, polvo estelar. No, esto ya no. canjar polvo estelar. Sí, ya, es todo lo que tenía. Ya lo demás está la tienda de regalos que probablemente esta bendición de lunar la termine consiguiendo, saben. Se ve interesante y por solo 4 dólares. Aunque ya con lo que tengo es más que suficiente. Bueno, conseguí a este personaje. Tengo a Diluc. Y a esta, yo creo que ya con esto mi equipo va a ser desastres. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.